Siento perdido y olvido todo Tengo un vacío que llené Estando, estando solo Buscando, buscando. solo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 de saber que pronto me ibas a dejar No hubiera peleado contigo al final Y eso me está matando más y más Porque te perdí cuando todo marchaba mal Igual que él yo te busqué en el fondo del mar No te encontré y no te conté el por qué quiero llorar ¿A quien quiero engañar? No sé si vas a regresar Siempre tuve de ti el recuerdo Buscando ánimo, no sé cómo hacer para verte si yo voy o tú vienes mientras tanto estoy. Buscando esa noche discutimos papá lo siento mucho me salí de la casa y no ya no te escucho salí enfadado corriendo azote en la puerta dije no volveré jamás fue la primera alerta y es que mi error es no pensar si estoy furioso de tal palo tal astilla papá qué curioso soy yo dios en contra de mí peligroso segunda alerta mi estado mental ansioso soy orgulloso y mírame me fui muy lejos me tomé muy y en serio eso de no volver a vernos Si no lo dijiste en serio Para mí así pareció Y eso de matarme no era en serio Y ve lo que pasó Quise llamarte pero eso ya fue muy tarde Esta decisión que tomé fue de cobarde Lo siento mucho papá por no buscarte En tu corazón queda alerta Amber Me siento perdido y, y olvido, olvido todo. todo Tengo un vacío que llené Estando, estando sol Buscando, buscando solo Siempre tuve de ti el recuerdo De ese filme en enero Y ahora yo estoy Buscando ánimo No sé cómo hacer para verte Si yo voy o tú vienes Mientras tanto estoy Buscando ánimo Siempre tuve